Oye, la cara de culo, weón. <ríe> Oye, la cara de culo, hermano. Creo que me debí haber maquillado hoy día, weón. ¡Solté el campeón! ¿Cómo están todos mis new bikers? ¿Cómo están todos en la casa? ¿Cómo está este sábado 30 de mayo? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Patrick Tapia, a la Cris, al Coque Ríos, tenemos a Iván Villar, al Baltitón, buena mi perro, tenemos al Michael, tenemos a Miguel Astudillo, a Sabrina Carvajal, que eh, se suscribió hace poquito, Sabrina. Alguien me preguntó por acá, eh, ¿de qué se tratará el directo de hoy? Perro. Eh, el directo de hoy día es hablar un ratito. Ese, ese es mi directo de hoy día, no tengo nada planeado para hacerle franco, en realidad ningún directo lo planeo. Son todos súper así a la loca a lo que salga, pero siempre terminan saliendo bien, siempre salen preguntas interesantes. El Miguel Astuyo dice, ¿vas a tirarte tus Scott No, hermano, es que acá en el canal de. De las motos, no, no suelo jugar De hecho, nunca he jugado, nunca he mostrado juego acá en el, en el canal Porque canal de moto Soy súper malo jugando Call of Duty Pero si les gustaría eh, En el canal, por ahí Por el banner aparece un canal de Twitch eh, Ahí a veces me meto a jugar Y COD También estoy jugando Apex Legends Y tengo pensado meterme a jugar otras cosas más Pero... Son weas que van saliendo Sabrina Carvajal dice eh, hola a todos, saludos desde Argentina Cabral, hermano, perdón, sal, era Sabrina <risa> Gracias ayer como la corrección es Cabral <risa> Puta hermano, la, la dislexia me, me tiene mal Coque Río dice, enseñe a cómo tensar la cadena correctamente, saludos Wow, wow, wow Cómo podéis tensar la cadena correctamente es Leyéndote el puto manual de tu moto. Ahí te sale, hermano. Ahí te sale, weón. Ahí te sale la weá, weón. Ahí tenés que revisar la, la tensión. Cuánto tiene que, que, que, que tener más o menos de juego la cadena y todo ese shit O sea, tensar una cadena no tiene ninguna, ninguna ciencia. Lo único malo es que a veces se aprieta mucho los pernos, weón. Y es complicado. Eh. Cuando me fui a esta cuestión del viaje al sur de Chile. Cuando me fui a la aventura sureña RR con el, mi compadre Juanín, que hace rato que no lo vemos acá en los directos. Eh, la rueda después me la apretaron con esta weá del. del taladro, por decirlo de alguna forma, no sé cómo se llama. No sé si también se llamará taladro, pero es como un taladro eh, con aire comprimido con el cual la apretan los pernos. Eh, me lo apretaron. Me apretaron la rueda con esa weá. Y fue un cacho, hermano. Después cuando yo tuve que soltar la weá para poder tensar la cadena, fue un verdadero parto soltar el perno de la rueda. Pero tuve que colocar como una extensión, saltar arriba de la rueda, casi me saco la cresta, casi se me, se me va la moto para el otro lado por el peso. Y no, fue un parto, fue un parto la verdad porque no tenía como la herramienta específica como para hacerle más palanca y poder soltarla, ¿cachai? Es como la única weá así como brígida de, de tensar la cadena, soltar la rueda, hermano. Si no tiene ninguna ciencia, ninguna. Oye, Iván Villar dice: Pelao, me quiero matar. Más de 60 días sin prender la moto y se me murió la batería. Saludos desde Mendoza, Argentina. Buena, Iván, hermano. Aquí tú también apañando. Hace ratito ya también. Eh, desde Argentina, man. Eh. Oye. Hay, hay, un, hay unas ciertas cosas que se pueden hacer para que la batería no muera Y una de esas cosas es que si sabemos que no vamos a ocupar la batería por mucho tiempo eh, Lo mejor es desconectarla Desconectarla y dejarla... sacarle un... ¿Cómo se llama esa weá? borde... no... No, no me acuerdo cómo se llama Pero desconectarla y dejarla así para que no nos consuma batería Y cuando tengamos que prender la nota y demorar más de 10 minutos En volver a conectarla Y, y chao, ¿cachai? Eh, Fabricio, Fabricio dice Peladito, ¿qué tal te salió el soporte de la cámara? Que dejaste el link abajo en el video Quiero comprarme ese eh, ¿Quién se nos suscribió? Mira, pero oye A este weón lo voy a banear Al Yerko Este weón es de los Noob bikers, Recién Después de todo este tiempo que lo conozco Recién se acaba de suscribir al canal, weón Les comento. Bueno, el soporte que se que se refiere Fabricio lo pueden encontrar. Hay un link en la descripción del video. Bueno, es por si les interesa tenerlo, por si les gusta y quieren comprarlo. Lo pueden comprar por AliExpress. No es caro. Espero se, se vea bien. ¿Cachai? ¿Cachai? Claro. El Fabricio me está.. Colocando acá que no, que no queda precisamente en el mentón de la cámara. Exactamente. No queda precisamente en el... Porque eh, no tengo el soporte. Yo antiguamente hice un soporte. De hecho, también hay un video en el canal donde hago un soporte a base de... Poxipol. Eh, eh, que daba literalmente a molde al casco. Lo podía hacer en cualquier casco. El que queráis. De enduro, de esto Bueno, el que queráis. ¿cachai? Entonces te queda justo acá en el mentón y te queda preciso para hacer motoblocker. Por ejemplo, lo que no les recomiendo para los motoblocks es colocar el casco, o sea, el, perdón, el soporte acá arriba, ahí a lo. Acá. Ahí a lo teletubi, Que encuentro que se, uno, el, el ángulo que da es horrible. Y dos, parecen tele, Teletuvi. <ríe> y el otro ángulo que se ocupa mucho, pero que también encuentro que se ve mal el, el, el cuadro de visión que te entrega es acá al lado. Hay gente que lo coloca acá al lado. Y encuentro que también está mal. ¿Por qué? Porque pierdes todo el costado izquierdo. o de, Bueno, te de, del el lado que lo coloqué en el casco, pero se pierde un costado. ¿Cachai? Y no tenéis la visión frontal de todo lo que te está pasando. ¿Cachai? O sea, imagínate que asumamos que no es por un motoblog, asumamos que es por un tema personal y porque por si te pasa algo, tenéis las pruebas necesarias, no sé. Y por eso tú grabas. Imaginaos por ese lado. Entonces, imagínate que tú lo colocáis al lado derecho vas a perder visión de lo que viene al lado izquierdo. Entonces, si te choca alguien por el costado izquierdo, eh, es muy probable que tu cámara no lo capture. Lo mejor es tenerlo acá, al frente. Al frente o así como lo tengo yo, ¿cachai? Ya, me fui la mierda con la pregunta que me hizo el Fabricio, porque era otra oh, era la pregunta. Este soporte es chino. Me salió súper, súper, súper bueno. No se ha quebrado, me ha durado harto, se me ha caído. Y toda esa mierda. Lo que sí... Les recomiendo yo, o sea, de manera personal Que no utilicen los eh, Stickers que, que, que pegan, digamos La base eh, Al casco, no, no ocupen los que vienen De China, sino que Utilicen los de Real 3M Créanme que ustedes No quieren que se les caiga la cámara <ríe> Así que, eh, sobre todo estas cámaras Por ejemplo, esta es la GoPro Hero 7 Black eh, Estas son caras, weón o sea, no, no creo que ustedes quieran que se les caiga una cámara de 250 lucas a 200... a, a 200 por hora, iba a decir. A 100 kilómetros por hora, ¿cachai? No, o sea... Mal. Porque pierden su cámara, se les va a hacer mierda y son 250 lucas a la basura. De una, ¿cachai? Por ahorrarte un par de lucas en un sticker 3M. Eh, eso, no sé si Fabricio habló de nuevo. No queda precisamente en el mentón la cámara. Ah, sí, eso. No, no queda precisamente en el mentón... Por un tema de que no, no he hecho el soporte de, de pajero en realidad. Pero yo creo que a lo mejor en un futuro lo voy a tener que hacer. Eh, yo ya mandé a comprar. Bueno, algunas personas ya lo saben. Yo no, no estoy utilizando... Ah, espérenme. Para que me entiendan. Bueno, esto yo lo había conversado con Fabricio por interno. Pero la cámara... Perdón. La voy a sacar porque el casco ya me está molestando tanto rato el la Por ese costado la cámara Si se fijan tiene un hoyito la carcasa Yo por dentro tiene una tapa Esa tapa se saca Y yo por ahí le puedo conectar un micrófono Un lavalier, ¿cachai? Que es el que normalmente se utiliza y utilizan muchos motobloggers ¿Cachai? Pero para poder conectarle ese micrófono a lavalier Tengo que comprar un adaptador Ya compré el adaptador estuve mucho mucho tiempo buscándolo al final no pude encontrar un precio razonable porque es caro es caro, nuevo, lo compré nuevo mil pesos, fue lo más barato que lo encontré lo encontré a 60 pero agotado, pero bueno tampoco era una gran diferencia eh, Fabricio creo que lo compró usado a 40.000 a mí me costó mucho encontrarlo, mucho mucho, no lo pude encontrar, me metí a muchas páginas de GoPro tratando de buscarlo toda la shit, intenté comprarlo afuera agotado también eh, y se demoraba mucho, aparte eh, pero bueno, en fin, a lo que voy. El tema está en que ya compré el adaptador y voy a ver cómo lo coloco en el casco porque es relativamente grande. No es como el del que usaba antes yo en la GoPro Hero 3, que en esa era simplemente un cable y chao, ese era el adaptador. En este caso no, es como una cajita, entonces como un poco más grande. En fin, la cosa está que próximamente a lo mejor voy a tener que modificar el casco, o sea, perdón, la, la forma en la que tengo colocada la cámara para poder instalar eh, el adaptador del micrófono. Y ahora sí vamos a tener Motoblocks, de Real Motoblocks, pues bueno, anda manejando y hablando, porque eh, eh, hace un tema esa weá. Hacia un tema el no poder hablar mientras voy manejando, porque como no tengo el micrófono integrado, no, no, no hay un Lavalier que esté por dentro del casco, eh, no puedo hablar, pues. Porque se escucha el... No se escucha lo que hablo. O se escucha muy bajo. Y se escucha el viento. ¿Cachai? Entonces espero pronto llegue. Creo que tenía fecha como para el 26 de junio. La entrega. Así que una mierda, weón. Una mierda. De real shit. ¿Ven? Así que eso, pues, weón. Esperemos llegue antes de lo previsto. Y también tener tiempo. Porque... ¿Para qué estamos con cosas, pues, weón? La, esta weá del, del COVID no nos deja, no nos deja hacer nada ¿Qué pasó? Muriel Martínez donó 3.000 pesos con un super Shedney uh. <risas> Gracias Muriel, siempre apañando a la causa Siempre apañando acá en el canal Muchas gracias, te pasaste, weón. Siempre, siempre la Muriel acá apañando en el canal. Apañando en hartas cosas. Siempre ahí apoyando. Así que muchísimas gracias, Muriel. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Eh, se agradece, se agradece mucho. En serio. Oye, el, Ma el Michael dice... Eh, yo compré uno en AliExpress. Un soporte que tiene dos correas, pero la cámara vibra mucho. Vale, callampa. Ah, ya sé qué soporte te referís tú. Es un... Bueno, espérenme. Mejor veámoslo Veámoslo Voy a... Es que yo también me compré ese soporte Y vale con este Imagino yo que este es el soporte que decís tú Y déjame decirte que vale corneta eh, no, O sea, la cámara no se te cae Va súper, entre comillas, va fijo No se te va a caer Y lo, lo bueno que tiene este sistema es que Lo podéis montar y desmontar cuando tú queráis ¿cachai? Porque viene con un sistema de velcro ¿Pero sabéis cuál es el problema? Que sos... ¿Qué pasó? Buena, Luis Martín, hermano, weón. Se rajó con dos luquitas, hermano. Buena, hermano, perrona. ahí, uh, para la chela. Ah, no, así no puedo tomar cerveza. Pero apoyando, apoyando, dice... La afeitada, weón Ya para la próxima parezco afeitado No, no, mentira, no me voy a afeitar <ríe> Pero gracias, cabros, por el apoyo De verdad se agradece, caleta, weón Se agradece ese apoyo al canal Va por dentro del casco Van, do, van como dos eh, tiras Por acá, ¿cachai? Y, en, y entran por ahí Y una que va por acá abajo ¿Cachai? Por abajo el casco ¿Qué pasa? Tú la acomodás y todo el tema Pero te, toda esa weá Te queda acá en la cara Toda esa, esa weá de, de velcro te queda acá en la cara. Y, weón, como el casco se mueve, va, va vibrando con el viento, eh, es incómodo. Y la respiración, toda la weá, no. Es sumamente incómodo andar con esa weá. Así que no lo recomiendo para nada ese soporte, weón. Para nada, weón. Así que si lo ven por ahí y tienen ganas de comprarlo, se los dice una persona que lo compró, que lo usó y no es incómodo, incomodísimo. Así que no lo compren. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? El Néstor dice, pero para eso le pone una extensión y te llega al mentón igual. Sí. Volviendo un poco al al soporte que en la cámara, o sea, en el casco no me queda, no me queda cabo. Me queda por acá El, el Néstor dice que colocándole un, Una extensión puede llegar Exactamente, se puede llegar De hecho tengo la extensión Pero hay un problema de colocar Las extensiones A la cámara Hay un grave problema y un problema O sea, te, o sea na, na, nadie te dice Esta web, pero Te lo digo yo por, por usuario Que, que lo, lo ha intentado hacer Espérame que está sonando el Discord ahora como loco Y suena todo el rato ¿Qué pasa? Que si yo le coloco muchas extensiones al, acá al soporte, la cámara empieza a vibrar con el viento. Imagínate que, eh, no sé, vaya a 120 por hora en la moto y le, la weá te empieza a ir así. ¿Cachai? Bueno, no, no, no voy a mover mucho la mano porque creo que la cámara no agarra bien. Pero se empieza a mover mucho la cámara, pierde estabilidad. Y eso si tu cámara no tiene estabilizador, se te va a ver como la mierda la weá. Así que no recomiendo mucho eso de eh, colocarle muchas extensiones a la cámara. Eh, Christopher dice, hola, ¿puedes mostrar o decir el modelo chino que tú compraste y usas? Sí hermano, lo podemos revisar. Volviendo al tema del, del soporte, que parece que iba a ser el tema de hoy día. Eh, sí, por hermano, sí puedo. Dame un segundito y lo revisamos. Yeah, baby acá está cachai este es el soporte que tengo yo eh, asumamos que lo voy a comprar entonces yo le voy a dar acá a comprar me dice que seleccionan Ah, hay distintos eh, precios por distintos productos por ejemplo este este fue el que compré yo que es el más barato salió seis mil 655 mal envío de 2500 menos de 10 lucas te sale eh, y llega en 30 días, ¿cachai? ¿A me, ¿Se acuerdan que yo les comenté hace un rato que no ocupen estas pegatinas, por decirlo de alguna forma? Porque estas pegatinas no son, dice ahí 3M, pero no son 3M, ¿ya? Así que les recomiendo que mejor compren las 3M originales, ¿ya? Eh, es lo mejor que pueden hacer, o sea, se van a gastar un poco más de plata, pero su cámara va a estar segura. Y este es el que compro yo, pues. si se fijan, viene con estos soportes. Acá viene el soporte, de la después viene una extensión y toda la jet. Si Se fijan, ¿verdad? Además, viene con dos con dos cosas más. Que no la ocupo, pero vienen extra. Después viene este que es de 8000, que trae un poco más de cosas. Si se fijan, viene con. Es que no sé cómo se llaman estos soportes. Pero viene con más soporte, viene con eh, los pernos. Viene con más cositas. ¿Cachai? Ah, y miren. ya acá está uno más barato incluso. Que viene en menos cosas. Y vale mil pesos. Este que tiene mil pesos. Ah, pero no viene con el soporte grande. No, nos sirve. Y acá está la cuestión que comentaban de antes. Que es con la amarra. No lo compren. De verdad les digo. No lo compren porque es incómodo. Es incómodo andar con esa weá acá. Yo me compré este. El de mil y tanto. Y va bien. Va bien. Va súper. Va súper, súper, súper bien. ¿Qué tenemos acá? El Yerko donó 2.500 pesos. <risas> Oye, cabrón, ¿qué les pasó, güey? Bueno, hace, hace mucho, mucho rato que no me donaban en el directo, güey. Y hoy día se, se, se les pasó, así como que. Muchísimas gracias, Yerko. Muchísimas gracias, hermano. Y dice en el super chat: ¿Quién fuera casco para envolver tu cabecita, bebé? <risas> La wea maraca, pues weón. Pero se agradece, hermano. Se agradece siempre. Siempre se agradece el apoyo. Muchísimas gracias por esos 2.500 pesos eh, que son en pro al canal. Un fuerte besazo. Eh. <risa> buena Pablito CBR Blue Se rajó con 200 mil con con pesos. <risa> con 2000, ojalá con 2.500 pesos se rajó con un super chat. Niggy. exacto. Buena perro, gracias Pablito. Te rajaste, hermano. No colocaste ningún mensaje, hermano. Pero no importa, perro. Se agradece, se agradece muchísimo el apoyo al canal. Ah, ya llegamos al final del chat. Buena. Dice, ¿cuántos kilómetros ya le llevas a la CBR, pelado? 38.000. 38.000 ya tiene la CBR, hermano. En dos años, más o menos. Sí, como sí dos años. Dos años ya tiene la CBR y ya tiene 38.000 kilómetros. Le he dado como caja, weón. la verdad. Le he dado como caja, me fui al sur con ella, me metí a caminos de tierra, eh, de hoyo, la hice cagar... Eh, nada que decir de la CBR, Pero Nada que decir. Iván Villar dice, increíble que ya sean dos años que tienen la CBR. Sí, weón. O sea, yo, para serle franco, estos últimos dos años con la CBR se me hicieron así. De la... Nada, nada, hermano. Han pasado tantas cosas con la moto, tantas cosas con el canal. Eh, weón, eh... Ha, ha sido ha, ha sido harto me han pasado hartas cosas y los últimos dos años se me han pasado pero volando volando volando volando volando de hecho he conversado con gente que tiene motos dos años y recién tienen 20.000 mil kilómetros y es como raro weón. o sea por ejemplo yo la cb 190 que la tuve un año y algo eh, la vendí con 20.000 cachai y, y no andaba tanto como andaba ahora con la CB con la CBR, weón. Pero sí, han, han sido unos años, los años pasaron muy rápido, weón. la verdad que sí. Eh, Fabricio dice, Pelao, te pregunto otra cosa, hágale nomás, quizás ya lo hayas hablado. ¿Cuál es el mejor motoblogger en español, además del tuyo y en inglés, según tú? Eh, el mejor motoblogger en español. Tengo tengo lo personal a uno que yo creo que lo siguen todos. Qué majes. Para mí, Majes fue una inspiración. De hecho, en algún minuto lo he conversado, no acá, pero lo he conversado, de hecho, lo conversé en una... Era en una entrevista que me hicieron en un podcast de Locos por las Motos. Si quieren, pueden ir a escucharlo en Spotify. Buscan Locos por las Motos y les va a aparecer. Ahí hablé un poco sobre eso. Que uno de los motologers que yo no admiro, pero sí sigo, es eh, Majes. De hecho, me ayudó mucho. En el sentido de poder decidirme de hacer o no hacer esto. En un pasado, más o menos 2007, más o menos. Sí, 2007. Empecé con el tema de. Con el tema de esto de los videos, ¿cachai? Haciendo. Haciendo videoclips de hip hop. Yendo a eventos de hip hop. Haciendo entrevistas de hip hop. Y ahí partió todo este shit de la, de ser autodidacta en editar videos. Tuve un canal en YouTube de hip hop. Eh, si quieren pueden ir pueden a risarlo No sé si existe esa wea todavía A ver No creo que YouTube borre los canales o no A ver Qué weá no me deja buscar Puta no está la weá Bueno, así se llama De ahí partió todo ¿Cachai? Con ese Puta, con ese canal Y con el tiempo ya después <coughs> Me metí a un canal De Airsoft bueno, los que me conocen de hace años eh, sabrán que yo antes jugaba a Airsoft con unos amigos y también hacía videos de Airsoft. Y después cuando conocí a Magis, que fue en el minuto que yo me compré mi CB190. Eh... <coughs> Hay un video de él, que es como para... en el sentido de... Ayuda mental, no sé, psicológica Psico Ah, no sé, güey Pero es como es como un video culeado Así como, no sé qué te hace pensar, güey Y cuando vi ese video El güey hace una frase Te hace una frase así como anda Güey, eh, si querías hacerlo Hácelo ¿Cachai? Eh, si tenéis ganas de hacer una güey, hácela no, no te quedes con las ganas Prueba, hácelo, cáete, aprende Una güey así no lo decía de esa forma, pero decía, lo decía con otras palabras. Y ahí fue cuando yo me decidí y dije, ¿sabes qué más, weón? Voy a pescar la cámara, la voy a chatar en el casco y voy a salir a grabar eh, a mi manera las cosas que me pasan en la moto. Y ahí fue donde también nació la idea de, del weón novato, que no cachaba ni una, que es verdad. O sea, yo me compré la moto y no sabía ni prenderla. Y ahí empezó el canal, pues, weón. Ahí empezó el canal y la idea del pelado nuf ¿cachai? Eh, me gusta mucho Majes, yo creo que, ya volviendo a la pregunta a la raíz de la pregunta de Fabricio, que, que el motoblog en español que más me gusta eh, yo creo que sería mages Mages en moto. Pero no solo porque hace motoblog, sino que porque creo que O sea, lo, por lo menos lo que él demuestra como persona me identifica mucho. De hecho, yo también lo sigo en, en Twitch, eh, donde el weón hace. juega. juega videojuegos. Y ahí veis como la otra faceta es el loco, weón. Y.. Se ve una persona bacán. Y en inglés, en inglés, en inglés a mí me gusta este weón. Eh, es como todo lo contrario a Magic según yo weón. Eh, puta, acá está, pues sí, sí estoy suscrito. Es Max. Puta, parece que no les cambié la pantalla, no. No sé cómo se pronuncia, pero es Max Grist. Creo que se me dice. Este weón es un guacho culiado loco, weón. No, no, no tiene otra descripción este imbécil, weón. Yo creo que muchos lo conocen en inglés, weón que más me Este weón no, ha, no hace motovlog así como hablando, weón. Pero sí hace como video haciendo. tomando curva. casi. casi tocando con el casco, weón. tumbando así brígido. Eh, levantando ruedas al lado de Lamborghini, weón. no sé. Hace muchas cosas, pero lo más lo que más me gusta este weón son dos cosas. Eh, cuando se cae, porque le, le da... O sea, no es que me gusta que se caiga, pero eh, cuando se cae como que le da otro sentido al video. Y la edición que tiene es la zorra, weón. La edición que tiene este weón es la zorra. A ver, veamos. El Maluma dice, extraño a Shawn A Shawn Moto. Sí, pues bueno, ahora tiene un canal, no sé si... Yo lo sigo. Pero en el canal que tiene ahora de música, weón. Y hace... Hace unos... Eh, Unbox, no, no es unboxing. Hace unos reviews. de O sea, no, tampoco son reviews. ¿Cómo le dice él? Desconstruyendo eh, música, ¿cachai? Y el loco te coloca las pistas y toda la wea. Así que es súper entretenido verlo, wey. Si le gusta la música, eh, véanlo. Sound, Soundtrack, creo que se llama el, el canal de... De este weón que antes era motoblogger Y después hizo un canal que era con lo otro que le gustaba que era la música Y está súper entretenido, súper entretenido el, el canal del weón Alvarito dice, les recomiendo a Recadista Pero mira <risa> Mira Álvaro, justo lo estaba leyendo y borraste el mensaje weón El Néstor dice SotZ tiene buen contenido igual Mira, SotZ eh, Yo lo veía también Hace mucho, hace mucho tiempo y lo dejé de ver. Porque me aburrió. Creo que no ha evolucionado. No ha evolucionado. Eh, de hecho, el, hay un video de este buen del trolazo. El. El Adam. El Adam creo que se llama, sí. Que era como. Es uno de los weones con los que hacía videos también Maje. Eh, hay un video que el weón dice. Se pone como a guayar, ¿cachai? Porque weón bueno, hace rato no hacía video cuando hizo un video hace poco, hace un par de meses atrás. Eh, se puso a wear, ponda. Ah, este one cambió el maje. El, este, había otro weón más español que también coloca. Y después coloca SotZ. Y es como, ah, este weón sigue igual. Y así como a modo de wear, cachai. Y z creo que ha avanzado. Ha cambiado de moto. Ha pintado su moto. Ahora creo que tiene una S1000. Eh, weón bacán, cachai. Y el one sabe harto. Eh, el one sabe arte también Z agua pero encuentro que se ha quedado en, en, el, en el formato de edición saqueado donde mismo que es donde siguen apareciendo los mismos memes de mierda siguen apareciendo las mismas tallas que ya están media podrías cachai entonces eso es lo único que no me gusta de esos agua que como que el tipo de edición no sigue siendo la misma y Creo que hay que evolucionar un poco. Por último, cambiar los memes, weón, que aparecen. De hecho, si se fijan, yo en mis videos ya casi, casi no coloco memes. El manual dice: sí, weón, a mí también me aburrió SOTZ. Yo creo que por lo mismo no veía mucha novedad eh, en cuanto a edición. ¿Se, ¿Se ven todos los videos iguales? Sí, wey. Lo que les comento, o sea, no hay como una evolución de edición. ¿Cachai? Porque ya está bien, uno parte tirando de cierta forma. A medida que vaya avanzando, vaya aprendiendo más la edición. Vais diciendo: Mira, sé si es que esta agua está muy larga, la corto más. Si es que esta agua está mala, no la coloco. Y va, va. sí o sí tiene que haber una evolución en la edición de los videos para que. para ir mejorando, ¿cachai? Pero yo sigo insistiendo que este weón de SOTZ sabe mucho, sabe caleta. El weón por algo tiene una S1000. El buen por algo el culeado sale enseñando. El buen tiene videos enseñando muchas cosas. Se, se sabe, o sea, se cacha que el buen sabe. Pero creo que, como les comenté hace un rato, en el tema de edición, creo que se quedó pegado. Y, y de repente, esa misma weá te, te aburre. Te aburre, no te gusta, no llama la atención, te dan ganas de, no sé, ver otra cosa. Eh, así que, Manu, concordamos. Eh. El, el Maluma dice el SOTZ sube, sube videos. Sí, sí, si sé que sube videos. Yo subo una vez al mes. <ríe> Aproximadamente. Bueno, aunque los últimos meses han sido algo pinca, pues. Porque la, la lo, lo único que subió son los resúmenes de los directos. Pero es que tampoco he podido salir, po, eh, el Jerk dice, ¿qué weón pelado? Hay una. Hay un. Hay un hermano o un weón detrás de la cortina. Ya. Yeah. Sí. <ríe> El Manuel RZ dice eh, Penaron cuando dijiste la edad, pelado Estabas mintiendo, no, estás loco o Si sea, tengo 33 hermosos años Lucas Cuevas dice eh, Chucha, ¿Cuál es tu mil favorita, pelado? Eh, la mil, la CBR mil Si yo soy fanboy de la, de la línea CBR Yo soy fanboy de onda Para mí las más bonitas son esas La verdad que sí Algún día me mandaré a hacer un polerón que diga acá Onda, I love Honda. No, o I love CBR en realidad porque la, la, la, la, la línea CBR es la que a mí me gusta. Eh, eh, Lucas Cuevas dice, ¿Comprarías una moto como lo hizo Yuca para transformar como para transformarla, para repartir pizza o café, a Café Racer? Siempre, siempre, siempre, siempre he tenido en mente tener una Cafe Racer. A mí me gustaría tener tres motos. Una deportiva, una Trail o Naked en su defecto y una Cafe Racer. Me gustan las Cafe Racer. Encuentro que hay unas que son muy bonitas y eh, que, que, que podrían, no sé, hay unas que son muy bonitas así como que no necesariamente son de viejo sino que son como que contemporáneas me, me gustan me gustaría y me gustaría armarla yo a comprar las piezas armarla yo a toda la shed de hecho de hecho tengo pensado muy pronto ojalá saliendo de esta shed del covid eh, meterme a un curso de mecánica básica para ya tener empezar a tener conocimientos más avanzados y si se puede hacer un curso de mecánica básica más avanzado también para yo empezar ya con el tema me, me gustaría es, un, es algo que me, que me encantaría. Eh, Juan Cuni. Ya, vamos a dejarla ahí. No, Kani Uyan, Espero haberlo pronunciado bien. Buen apelado, ¿has pensado en cambiar la CBR? Y ese, en ese caso, ¿cuál sería la siguiente? Mira, yo desde el principio, y yo creo que muchas veces ya lo he dicho, la moto que más me encantaría, y la moto de mis sueños, no es una CBR 1000, sino que es la CBR 600, la modelo 2014, en específico que es la que más me gusta. Eh, pero igual no me enojo si, si tengo una más nueva. <risa> pero me gusta la 2014 porque tiene el escape debajo del asiento. Y esa weá me mata como tiene el escape de la CBR 600, de la, ese modelo en específico. Es muy rica. Cambiaría mi CBR 300 por la 600. Eso sí lo haría. Y en el caso de que no pudiera cambiar la CBR por, una, por la CBR 600 me compraría una trail porque eh, tengo muy muy pensado y en el corto plazo eh, pegarme otro viaje al sur pero más brígido. Onda mm, carretera austral la cía la chucha. De hecho ya estoy juntando dinero para poder cambiar la moto porque con la CBR no podría hacer este viaje que tengo pensado. Eh, pero no quiero vender la CBR, ¿cachai? Ni cagando. De, de tener otra moto me compraría otra moto. Y es complicado porque hay que juntar hasta el lucas. Um, y pegarme un viaje bueno. Onda, tres semanas de viaje al sur. Porque estas, este año, por problemas de coordinación en el trabajo, no me pude ir las tres semanas al sur. Fueron menos. Y ahí hubiese sido un, un viaje al sur mucho más largo. Hay una aventura sureña mucho más larga. Pero bueno, son cosas que pasan y las cosas pasan por algo. Y mi idea es pegarme un pique bueno. Ya vivo. Oye, Néstor, ¿cómo has estado, hermano? ¿Cómo ha estado la cosa por casa? Bien, hermanito, todo tranquilo, estoy sin pegas, así que por mucho no qué, bueno? Puedo hacer tampoco, bueno. ¿Por qué, weón, bueno? qué guate bueno? pasó? ¿Te sacaron? Eh, no, me fui yo, pero por unos temas puntuales. Ah, tuviste atados personales. Sí, bueno. Puta que lata, weón. Bueno. Fue. Y sí, pues justo fue cuando empezó a quedar sí, la cagada, pues y sí, que nada que hacer. Se... sí, obvio. Pero cómo has estado en general, güey? Bueno, aparte de que no hay pega, o sea, de que, no, de que estáis sin pega, pues, güey. <risa> Desesperado, hermano, imagínate. Me tiene cerrado cuánto tiempo ya sin salir a pistear, güey, entonces me tiene más estresado que la chucha, yo creo. Sí, pues, bueno, si vos, vos salís todos los días a pistear, pues, güey. Yo sí, pues, salía todos los días, literal. Era. Ahora sí, pues, weón estáis metido sí, desde el fin. teléfono y desde el del computador, pues, weón Puta, Es que me había metido desde el teléfono, weón Y lo escuchaba como la callan, pues, weón Así que ahora me cambié el computador recién y ahí lo escucho bien Ah, ya, buenísimo, buenísimo ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo ha ido todo? Bien, compadre Bien, tranquilo me pega, ah. no, weón. Vos soy el que está desde la casa hace como seis meses ya, pues cuánto ya hay en cuarentena? Ah. Pregunta como. Estoy desde el 16 de marzo. Cacha, pues de marzo, marzo, abril, mayo. Dos meses y algo. Vaya a cumplir ya casi tres meses. Sí, dos meses y medio. ¿Y cómo lo ha llevado el tema COVID? La cuarentena y todo eso, shit. que hemos estado. Hemos estado a ¿cachai? Pero un poco. Oye, ¿se pueden callar un poquito, Gustavo? Oye, ya vamos. <risa> <risa> Sorry, weón. No, dale. No? Ya la, la, la tranquilo, weón. Eh, puta, no, tranquilo, weón. Eh, cuidándonos nomás. Nadie ha salido de acá de la casa, el único que sale soy yo. Está prácticamente para hacer algunas compras. Bueno, oye, para, sí, para, ¿sí? La, para ¿sí? la gente que, que no está viendo, bueno, el Néstor eh, es de la agrupación Demonios Bikers, también está metido con nosotros, los bikers ahí, también apañando. Y el Ricky, el Ricky, el Ricky, pues bueno, Ricky hace video en YouTube también, hace su... un su... se cagó la risa ahí. Próximo fue el Néstor, güey. Sí, sí, sí. Y el Ricky también hace harto de eventos, yo creo que el Ricky es más conocido por, por los eventos que por que por los videos organiza tu eventos, harta salidas, ¿cachai? Y eh, por ahí va más que más enfocado el Ricky, más que más con los videos, pues bueno. La junta que más conocida tenemos eh, es la esta la, la marcha contra el hilo bileo. Claro. Ahí fue donde conocía Peladito Nub. Claro, pues la, esa fue la segunda marcha, ¿o no? ¿Fue la primera? ¿La primera. Esa fue la primera, la primera marcha en contra del hilo la Primera. Curado. Cuando de repente llegó un hueván ahí me dice. Hola, disculpa. ¿Te puedo entrevistar? Sabes que yo soy un, yo soy un youtuber. Ah, y quería no, no si te, te dig, No Te dije esa weá, culeón. Esa weá me dije. No, te dije es que estoy haciendo un video para YouTube y eso sí te dije. Sale, pero, pero no wein, te dije que soy, era youtuber. Soy un youtuber. Soy un youtuber y ah, puta yo, que YouTube esa es un prestigioso. <ríe> <ríe> <ríe> esa wea falpeo porque. Eh, yo conocí a los cabros ahí, y después me junté con los cabros, con el Fabricio y con el Iván. Y me empezaron a explicar sobre el tema del baja de tax para moto y toda la wea Y me agregaron al grupo, po. Y estaba ahí, sí, pues, metido en el grupo, po, Y yo dije, oye, qué wea este, weón, también está acá, wea, la wea <risa> Yo me acuerdo que nos juntamos en un bar allá en Brasil, porque tú le grabaste un video a los chiquillos. Sí, sí. Y eso un... cuando yo llegué al final, y después de todo el video, salí yo, y lo único que dije... Una de tag, no sé, una sí, así. una wea, sí, fue, fue un aporte de como tres segundos, weón. Oye, ¿y qué se viene para pa la vuelta en la cuarentena, weón? ¿Qué se nos viene? Puta, para la vuelta en la cuarentena eh, habíamos planeado nosotros hacer una eh, una ruta, la típica al cajón del Maipo, más que nada para juntarnos con un par de motocos, conversar, tirar la talla, eh, conocer experiencias, cómo habían vivido la cuarentena y todo el tema estábamos organizando para eh, fines de, de julio, pero como puta, están las cosas, eh, estamos evaluando si es que la hacemos la o no, o si es que la posponemos. Si es que Yo creo que lo más probable es que vamos a cambiar la fecha. Claro. Y bueno, después de eso también tenemos en, en carpeta eh, la cuarta marcha del de hilo curado. Y ya se nos viene ya, pues, weón, que, la un, un par de veces ¿no? Sí, pero igual está complejo, porque, puta, como está Santiago cerrado en cuarentena. Y, no y el otro de del tema del estallido social y toda la weá, pues, bueno. El tema del estallido social de esa weá no juega considerablemente en contra. Sí, weón. Sobre está, todo está porque complicado. nosotros, eh, las tres marchas que hemos hecho, eh, las hemos hecho con todos los permisos. O sea, hemos ido a la intendencia, hemos elevado las solicitudes, hemos tenido el apoyo de carabineros, escoltados por los... Los carabineros, ¿cachai? Chuf. Entonces, todos los, todos los años Hemos tratado de hacerlo de la mejor Forma posible para que pueda Poder manifestarnos bien Sin ningún inconveniente y que tampoco Lleguen los pacos, bueno, a tirarnos el guanaco Bueno, y que no claro el riesgo de que Caigamos sí. de las motos O algo por el estilo Que, que no es la idea, es si otro enfoque en la calle, podemos ir a la chucha sí. Y después de eso se nos viene El olor a ver si este año tampoco tiene fecha? lol si sí tiene fecha, pero todavía estamos también en, el, en, en, el, en la evaluación, porque la localidad de olor está está complicada. Está complicada por, por el hecho de que la gente está muy asustada. ¿no? Tienen creo que un caso de, de coronavirus. La gente está muy saltona, entonces si nosotros empezamos con la onda de que hoy ya tenemos fecha, vamos a hacer el evento y la cuestión aquí que puta allá, otra, eh, creemos que la, la localidad se nos puede tener en contra. Entonces uh -huh. estamos esperando que todo se, se calme un poco, ya cuando tengamos más seguridad de las cosas que podemos hacer, ahí ya vamos con todo. Hay gente que todavía, independientemente de todo, todavía no le está tomando el peso a la situación. Weón. Por ejemplo, tengo un amigo que está hospitalizado, que le mando un fuerte abrazo, que siempre ve los directos, que es, es Claudio. Así que Claudio, amiguito, si es que estás viendo esto, no sé si lo estás viendo, pero te mando un fuerte abrazo, hermano. Él está hospitalizado en este minuto, está súper mal, creo que está mejorando, pero hermano, un fuerte abrazo acá a la distancia, weón. Oye, hablando de improperio weón, mala, eh, ¿cómo andan las cosas por allá, pelado? ¿En qué sentido? En caso de, de robos. Porque, puta, mi vida está muy el hermano, pero últimamente andan robando así, pero muy... Ah, cuero. weón, Hablamos, hablemos de robos de motos, pues mira, mi experiencia, no me han robado mi moto todavía, pero... Bueno, eh, acá yo vivo cerca, es de la intersección de Pespucio eh, con Santa Rosa Lo único que les puedo comentar es que yo trato de no pasar por esa intersección, weón cuando, si voy, al, caray, cuando no. voy al trabajo Me trato de dar la vuelta al weón Onda, me demoro 5 minutos más en Llegar a mi casa por esa weón Porque me tengo que dar la media vuelta, ¿cachai? Llegar por detrás de la casa Y... y... Para no pasar por la intersección de Vespucio Con Santa Rosa, weón Porque está complicadísimo, perro ¡Buena peatón! ¿Cómo que no andáis en moto, se, weón? Se salió, pues, weón no te salgáis por Medina, güey. Como las weas Medina. ¿Cómo estáis, güey? <risa> Hola, ¿Cómo estáis, por Medina? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pues, hermano, aquí conversando un rato. Tranqui, vacilándola. Extrañando. Oye, me... yo, yo llevo como cuatro meses esperando a que vengáis a ver, Julio. Amigo, eh, quédate en casa. <risa> El mejor consejo de la vida. Eh, el mejor amigo, te sí, se preocupa por vos. Sí. No bueno, oye, ¿cómo ha estado la peguita, weón? Mi eh, mira, bien. Eh, ¿Cuál moto? <risa> se la robaron. <risa> la moto, se la robaron. <risa> oye. A... Cacharon, bueno, ah, sí. aquí a un cagüín, yo cacho que ya lo cachan ya, sí. El cagüín del weón que le robaron una, una R3 en el taller. Ah, sí, bo. Ah, sí, sí, lo caché yo también. Bueno, ¿Taller? eh, siendo talleres, eh, ¿son propensos a que pase eso? Ese lo mandé yo, creo. Sí. Al grupo. No, no me acuerdo sí. dónde lo vi la, no, la... Pero el weón ni siquiera se la robaron del taller, pues, weón. Bueno. No, pues dicen que no, el buen pues, salió... La fue que la, se la pasó a un trabajador de él, a un ayudante. Eh? Y se la robaron al cabro. Se la robaron. Porque Juan se fue a ver a la mina, weón. Ah, a ver pero bueno, no. Más encima, weón. Pero el problema el... no fue solamente ese. A ver, a ver. Fue... <ríe> el cagüey, el, el de lo la lo semana. La este prende la... este con agua. La cagó, weón. <ríe> el problema fue la respuesta, weón. A ver. ¿Cuál fue la Porque, respuesta? Porque, o sea. Si yo me mando un condoro, sí. tengo que saber asumir el, por el condoro que, que me mandé, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si me vienen a decir, oye, se robaron mi moto, yo no voy a decir, ah, pero si tu moto estaba para la cagada, eh, tu moto estaba toda penca. No, moto es moto, ¿cachai? O sea, eh, independiente pencas, del si estado, un servicio profesional, claro. Eh, vale, es que que vale, igual el vale, vale. no Voy a responder, pero igual tu moto Estaba para la cagada, así que vaya a salir ganando Cachapu sí. <ríe> te, te compro, te salí ganando <ríe> Cachapo, güey A mí me dicen esa güey, le reviento La weá de, de, de taller, güey eh, Bueno, lo, lo coloco en contexto a la gente Antes de hacerle la pregunta O sea, no es una pregunta, es para que nos comenté En realidad, Medina eh, Hace unos días atrás eh, Bueno, Medina se dedica también eh, Dentro de sus grandes cosas eh, hacer modificaciones a motos y otras cosas más también coloca GPS en motocicletas pues bueno. y hace poco a un cliente tuyo eh, le robaron la moto con el GPS que tú le instalaste y la pudieron recuperar, nos podrías comentar un poco la experiencia pues bueno, de ah, sí, pasó? Po. bueno, de hecho hoy día hace unas 4 horas atrás vi esa moto, la revisé ya eh, bueno, eh, así como en resumen, esa moto vino el lunes se le instaló GPS en una MT-03 y eh, puntualmente, como 24 horas después, se la robaron. O sea, la instalaste Está y se la pitearon, la. la wea. Si uno... Y se le tiran los cuatro así encima prácticamente, uno con pistola, se la pone en el cuello, forcejeo, que entregame la moto y la llave y la wea ya... Y, y en el forcejeo al final la dejaron a pata se llevaron la moto y ella llamó a un amigo porque ella venía de la casa de un amigo llamó al amigo y eh, le dice que por favor le ayude que le robaron la moto ella desorientada puta, hay gente que en estos casos que han estado de shock sí, pues. por lo tanto pierden orientación, pierden sentido pierden casi todo y hay un, de repente cosas mínimas que logran hacer pues, y ella eh, le pasó eso al final llamó a este cabro, este cabro llegó en pocos minutos. Eh, lo que atinó él, porque él vive cerca de una comisaría. Lo que atinó él fue como a ir a buscar a los pacos y volver con los pacos a donde estaba esta cabra. Y la cuestión es que en ese rato él le dice a esta niña que inhabilite la moto, que le haga el corta corriente. Ella envió el comando. Mientras, eh, lo primero que hizo él también. Fue contactarme a mí Porque él igual me conoce hace tiempo Entonces me dice Me habla por Instagram y me dice Medina porfa corta, corta la moto Que instalaste GPS ayer Y yo así como la MT Me dice sí Ah oh, ya dije yo, ps. la corté La cuestión es que eh, Lo primero que hago Empezar a buscar eh, La ubicación La veo, la misma ubicación Que dieron ellos y se dirigen con la patrulla y varias patrullas más, según lo que me contaron hoy, al lugar donde estaba la moto en la primera ubicación. Yeah. Y ahí fue cuando los pacos dijeron, ah, no, nosotros no entramos ahí porque es tierra de nadie y nos da miedo. Me estáis weando, insólito wean. Insólito. Así... Entonces de... dijeron, ya pasa, no, vamos güey. a la comisaría. Más encima que justo donde, cuando estaban oh, llegando, había un auto bloqueando oh, la pasada. Onda, quedaron como a 10 metros de la moto Y no, y no entraron, <risa> weón Claro, pues los Paco al final Se retiraron de ahí y se los llevaron Para la comisaría, pues y le dijeron No, flaca, ¿sabes qué? Eh, deja la denuncia nomás y ándate para la casa Porque la moto no la vamos a poder recuperar ahora Uf, Entonces Yo en ese momento también en una Perdí la comunicación con el GPS Pero era porque El GPS como tenía el saldo inicial Se le había agotado entonces tuve que hacer una recarga rápidamente del prepago. Ah, porque eh, disculpa y, que te interrumpa. Eh, monitorearlo rápido. Sí, disculpa que te ¿Ah? interrumpa. Disculpa que te interrumpa. El, el saldo es porque el chip tiene que enviar SMS de vuelta. Y obviamente claro, ese SMS, sms cuesta plata, pues. pues entonces. Claro, pues, son, uh -huh. no, Mira, no sé a cuánto, según la tarifa también de la, de la compañía. Uh -huh. Pero eh, todos los mensajes de esto tienen un costo. Claro. Ahí saqué por deducción que el GPS eh, estaba sin plata. Mm. Se le había acabado el saldo inicial. Así que lo cargué. Yo me, Por ese lado me encargaba de eso. De mantenerlo ahí monitoreándolo. Claro. Hasta que más o menos como no alcanzó a pasar una hora. Hasta que me dijeron la encontraron. ¿Fueron con carabinero al final o simplemente con el grupo que formaron? Eh o sea, es que ese grupo al final movió más contingente po. yeah. ¿cachai? porque esto, esta comisaría la, de la que te hablaba uh -huh. es un, la comisaría de ahí de independencia es una comisaría de independencia que al final este cabro vivía cerca de ahí bueno, insólitamente en la primera ubicación que registró el GPS la moto estaba a cuatro cuadras de una comisaría y aún así, nada ¿Cachai? Y de repente. Bueno, estos cabros que se movieron por fuera lograron mucho más. Eran carabineros de civil y, y movieron también contingentes de seguridad ciudadana y PDI. Ah, igual si sí, se formó ahí un piño más o menos. Bueno, mala, mala, Pero mala, lo... mala. Pero lo importante es que bueno, la recuperó, tema, o, bueno, eso es lo importante. Sí, pues. la recuperó. Feliz. El, el tema es que. Bueno, se la entregaron hoy día en la mañana. Ya. Eh, le pedí que me la trajera para revisarla, uh -huh. en el estado que quedó. Uh -huh. Y eh, bueno, eso también me sirvió a mí para mejorar la instalación, obviamente, eh, para ver los puntos débiles. Y como ahí ella se la quitaron andando prácticamente, se la quitaron con la llave. Claro, no reventaron chapa, pero por ese lado fue positivo porque así eh, la moto quedó, digamos, menos destruida. Pero, ponte tú, eh, hundieron la chapa del asiento, ya. abrieron el asiento y le quitaron del asiento la bandeja plástica que trae la MT-03, o la R-3. Tiene como una bandeja de plástico adentro. Eh, qué, ¿qué hicieron el... los simios de mierda, weón? No sé, weón, así como que se, se saltaron arriba de la moto, no sé qué chucha. ¿Qué habrán querido y... hacer los simios, weón? Bueno, alcanzaron a cortar dos cables que eran del GPS, pero que eran del corta corriente. ¿Ya? Mm. Por eso digo que la revisión de hoy me sirvió a mí también para mejorar la instalación, obviamente. Para dificultar más que en ese tipo de cosas. Claro. Pero ¿por qué fue positivo? Porque al cortar el, el corta corriente, cortaron. La, o sea, evitaron la posibilidad de detener la moto, pero. El GPS sigue funcionando. Uh -huh. Por eso es que pudimos dar con la moto. Claro. Si no, lo estaríamos hablando o sea, de, de Yo historia. veía la ubicación, la veía en ellos y al final, gracias a esas ubicaciones, pudieron llegar. Claro. La importancia de tener un GPS en el vehículo es primordial. Es, es prácticamente una prioridad. Así como, así como es de importante que tengan buen aceite. Es importante que tenga un GPS y además de eso una jaula para las caídas, ¿cachai? Son claro. las dos cosas primordiales que debe tener la moto. Siempre digo que acá en Santiago somos más propensos a un accidente, obviamente. Por eso es la jaula y, y el tema del GPS porque ahora los robos están a la orden del día. Y también es importante, no, no solo, o sea, hablo por mí, pero... Ya cabros, eh, los dejo. Me voy a despedir del live. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a Medina por integrarte. Gracias Néstor por estar acá. Gracias Ría por estar acá. Igual por conversar acá un rato con nosotros. Algo que decir antes ya de. Bueno. ¿no? <risa> Algo que decir. <risa> Despídase, pues, no, cabrón, cuídense. La cuarentena todavía sigue en pie. Eviten salir en sus motos cabrón, eviten andar guayando, pisteando, igual por el estilo, porque se poco nomás un motoco... No Oye, si no salí yo, no el... terminó, terminó en el hospital y está... no hay cama, no hay ni una weá, no hay como atenderlo, güey, así que lo único que hacen es entorpecer la weá. Así que cuídense, cabrón. Ya, lo vi. ya, yo igual quiero agradecer la invitación, no me la esperaba, estaba en otra cosa ahora. Estaba, estaba así como preparándome para hacer una weá, que está... Eh, un experimento que quiero hacer. Y no, eh, agradezco la instancia una vez más. Eh, los invito a los que no me siguen en Instagram a seguir imperio-medina. Y, eh, bueno, yo sigo trabajando, sigo trabajando en estas fechas, tomando obviamente las medidas de seguridad correspondientes. Y lo mismo, cuídense, no salgan innecesariamente a la calle eh, no se expongan más de la cuenta mantengan distancia y como dice mi hija, lávense la lávense la carita y las manitos con jabón <risa> así que ya cabros, ya volviendo acá ya llevamos dos horitas diez de directo eh, les agradezco a todas las personas que han estado acá algunos, han, algunos se han mamado ya las la, la dos horas Acá de directo. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias a la gente que donó. Y también agradecerle al Medina. Que se agregó ahora al último. Agradecerle también al Néstor. Que estuvo acá conversando con nosotros. Y al Ricky. A Riyad Roa Que estuvo con nosotros en el Discord. Conversando acá un ratito. Ahí dándole el toque al directo ya para finalizar. Así que eso pues, cabros. Los dejo. Nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Espero que estén bien. Y que tengan una muy, muy linda... Eh, o sea, un muy buen fin de semana y un buen inicio en la semanita que se nos viene, así que nos vemos, chao, chao, chao